Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube de Viniles Chiles. Y pues nada, aquí estamos retomando todo este tema de los unboxing, eh, de, de los reviews, y pues tanto cosas que llegan a la tienda, cosas de colección personal, eh, eh, colecciones de amigos... No sé, todo aquello que sea interesante y que sea raro o que sea o que nos guste mucho, pues estaremos presentando eh, por acá. Eh, también quiero agradecer a toda la gente que ha estado por ahí eh, muy activa, la gente que ya está al pendiente, la gente que pasa y deja sus comentarios. También, si llegaron aquí eh, por casualidad o por alguna recomendación, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Todo eso, como bien lo saben, pues nos, nos ayuda mucho. Eh, para seguir alimentando eh, pues este canal. Y pues nada, les voy a presentar ahorita eh, pues una de las últimas piezas que ha estado entregando Cors que como saben, pues yo personalmente soy eh, fan de la marca y es lo que más, eh, pues no es de lo que más manejemos, pero de lo que más um, presencia o lo que más nos gusta también tener en la tienda eh, pues es toda esta línea de Cors eh, que también, por ejemplo, si, si están aquí de casualidad o no han visto los otros reviews que hemos hecho, eh, junto con la gente de Sneaker Fever, pueden ir al canal de, de Sneaker Fever y checar ahí algunos unboxings que estuvimos haciendo con ellos. Y que hemos mostrado piezas de course. y que también ahí viene como pues, parte de toda esta historia de, de que hay detrás de los personajes o del mundo y del universo de Kors, de ¿no? Entonces pues nada, les vamos a traer una de las, de las más recientes que, que ha estado entregando, como les decía, que es el, que es el Harvest. Eh, que aquí les voy a, a ver si alcanza a salir ahí en el, en el video. Esta cajota. Que, que es el, el tazón de la fertilidad. Y pues da pie o continúa como con toda esta historia que les comento sobre. La voy a bajar para que podamos seguirla abriendo pues toda esta onda de de sus personajes principales del bueno no y del pau que son los personajes principales y también son los primeros personajes como tal digo por ahí eh, existe existen más personajes en este mundo en ese mundo y es universo de cores eh, que es el eh, que pues empezaron a contar este tema de la naturaleza, el mapache eh, ¿qué más anda por ahí? Eh, un puerco espín eh, los búhos obviamente, los omen. entonces todo esto es hay ahí, como les comento, un gran universo pero, pues estos son sus principales y por ahí han estado haciendo como el desenlace de, pues, de esta historia donde, donde, Pau, donde el buen Pau eh, es un buleador Y le hace pasar la vida mala a, a, Al buen noob A ver, ahí va Ahora les sigo contando ¿eh? Permítanme Listo ahí está. Eh, le, Les decía que les hace pasar Como ver su suerte y verlo eh, Pues mal, ¿no? Y por ahí está que, que Noob se cansa, de repente Noob ya no quiere nada, dice que se va a ir, se enoja con el buen Pau, de repente se va el Pau y el Noob lo extraña y dice que pues, extraña te, es, tener como a este personaje a un lado de él aunque lo esté molestando y, y él como que se empieza a crear. Pues toda esta onda de... de él se cuestiona y él se pregunta si, si es bueno extrañarlo, si, es, si se quejaba... Pero bueno, lo que va la historia es que de todos modos él ya se va a ir. En la historia este es como una retrospectiva de, de lo que ha pasado con ellos. Y pues el tema de que ya, de que se, por ahí siguen manejando esta teoría de que la pareja se va, se va a separar y ya no van a estar juntos. Entonces esta es como una retrospectiva, también es como la... La, la pieza, ellos mismos en, cuando la anunciaron dicen que es la pieza que más eh, pues que más trabajo tiene, que también es la que más abarca. O sea, de, de por sí son grandes las piezas, este, también es como que la que más espacio abarca. Y también de este, además, hay dos versiones, que es la, ¿cómo se llama? La Lush, que es esta. Y la famosa Paint es blanco y negro con, con el toque de sangre. Este... Y además de eso salieron conversiones de... O sea, tú podías escoger qué podía, qué, qué podía venir en el tazón. O sea, no nada más es como, eh, les digo, esta como evolución o esta retrospectiva de, de, de estos dos personajes sino también tú podías añadirle elementos y obviamente dependiendo de, de del, del costo obviamente de la obviamente dependiendo del, de la versión que escogieras pues era el costo no obviamente, obviamente. entonces pues como siempre con toda esta onda de, de la esponja voy a ir poniendo por acá todo este desmadrito eh, la tarjeta de, de para la gente que coleccione que, que quiere tener estas exclusivas no, por ahí a ver si, si se alcanza a enfocar que estos que también como ya se los hemos dicho si, si compras tres tres piezas seguidas de, de course no estoy seguro si deben ser seguidas o no pero según yo sí y las registras eh, tienes derecho a ser de los primeros a comprar la siguiente pieza y también tienes otro beneficio muy, muy importante que que, que, es la, que son los envíos gratis, o sea, que el envío ya va también incluido. ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir sacando poco a poco y ahorita se los voy a presentar ya todo por acá armado que viene muy, muy bien, muy bien protegido. Digo, también eso es algo muy que siempre los coleccionistas agradecemos a las marcas que, que se preocupen en. En la caja y en el cuidado sobre todo. Entonces, está, está bien chido. ahorita voy a, voy a sacarlos ahorita aquí a la... Digamos que a, así. Y ahorita se los voy mostrando sin las bolsas. Entonces, pues este... Y también, por ejemplo, también está pasando mucho. Ya lo hemos comentado por ahí. Eh, ha estado pasando este tema de que salen las preventas. O sea, salen los drops. Y te están tardando en entregar... Pues más o menos un año, este, este salió a la venta el año pasado y apenas lo están entregando entonces, eh, pues si sí es un si sí es un tema ahí de, de, de esperar también por ejemplo Kors ya tiene su pues como sus su, su, sus fans como muy muy muy muy este eh, pues que están como a la espera que ya, ya son seguros compradores entonces pues también eso está Está muy chido. Entonces también como que ya no les preocupa tanto. Digo, también son tirajes de mitad. Este fue de 343. Si no me recuerdo 345, por, por ahí va. Las dos versiones. Entonces, eh, pues esa parte también está muy chida. Eh, que también ya no como que no se arriesgan tanto. Ya van como por la segura. A ver si no me estorba ahí eso ahorita. Y listo. Este es todo lo que venían en la caja, que les digo, la verdad es que ellos también lo anuncian y lo proponen que pues sí sea como un tazón de la abundancia, que, que, que lo pongas ahí en tu mesa, eh, que, que es más como también se sale un poco del estándar de la vitrina y que lo puedas decorar, pues a final de cuentas del arte la mayoría creo ya, pues es para darle, para darle vista y para adornar eh, pues, esos espacios donde uno está, ¿no? Entonces pues creo que está también bien pensado y bien logrado eh, por aquí les decía no este el ¿no? que está como en esta pose que siempre trae ahí, ahí pensativa eh, seria como no sé cómo decirlo que, que quiera yo creo que cada quien interpreta como como quiere ese es el primero el segundo es esta parte Quédate, quédate. Eh, el, el feto Que también por ahí ya salieron Los fetos Que esas fueron cuatro versiones por ahí Que, que creo que es la pieza Que menos eh, A mí me gusta mucho Pero es como la, a los coleccionistas Es a, la que, a, la que, a los que menos les gustaron Incluso este hace una Incluso este hace una referencia Por ahí Ahorita le voy a poner acá un, Una esponja o algo Para que no se esté cayendo el cabrón si no yo creo que lo voy a recargar acá. Eso. Este que que Que, que si sí lo modificaron, eh, si sí está, sí está un poquito más estilizado, se ve muy bonito. Y este y este entraría con. Si no mal recuerdo, o veo.. Ah, con la billota, por ejemplo, ¿no? Entonces sería este como, como esta evolución o este paso. Viene este tema de las plantas, como de, de, de la naturaleza, interacción. Que, que les digo, tiene mucho que ver ahí el, los mensajes que da. Y esta versión, por ejemplo, esta es la segunda, si no mal recuerdo, o sea, no es la básica. Que por ejemplo trae, trae este, otra, eh, no sé cómo se humilla ahí sería un extra y este sería otro ¿no? este sería como el cuarto de, del bueno ese es en ese aspecto ¿no? y ahora vamos a empezar con el pau yo creo que vamos a empezar al revés eh, que pues bueno sería este eh, después sería que está está chido no lo he visto así que está como saliendo del, de la semilla lo vamos a pues sigue bueno este nos sigue después sigue el feto que les digo es muy muy parecido de hecho eh, por ahí en la tienda por ejemplo todavía tenemos un set si no mal recuerdo que es el pain el pain si no mal recuerdo eh, y si está más estilizado y están más pequeño, se ve todavía más bonito creo que así y pues ya no y todo. Y ya el, el, y ahora sí el pago en esta pose de que les comento, esta es como la pose de que está enojado, de que, de que está molesto, de que, de que le molesta y de que es el, el buleador, ¿no? Y por eso yo creo que se complementa con la pose de, de este... del buen Noop. ¿no? Es, según yo ya es todo. Y bueno, pues ya nada más faltaría sacar el, el tazón, que habita en un ratito más lo saco, para no tirar las demás figuras... Y les muestro a detalle cómo ya queda bien armado, cómo... Eh, ahorita lo voy a armar de todos modos. Y, pues, todo este tema, ¿no? De, de, de, de, de armarlo también. Ah, también es otra cosa que dice por ahí, que por ahí comentan eh, en course que, que también, por ejemplo, pues, puedes poner como diferentes... pues también este se presta para jugar, en cierto modo, eh, en cómo tú lo vas a acomodar, ¿no? Cómo lo vas a acomodar en el tazón, por ejemplo. Entonces, también tiene esa como interacción y también al final de cuentas, pues sí vas a poder jugar o manejar cómo, cómo lo voy a acomodar, cómo lo voy a poner. Entonces, Entonces también este, este tazón está bien cabrón. ¿eh? Que es, es de, también, según yo, que lo estoy tocando, ¿no? Es de vinil también. Y se siente, se siente. Bueno, trae por aquí, por ejemplo, eh, unos ornamentos. Y de este lado trae como si fuera un, pues igual, de, de hecho trae como un tema marino. Y es como si fuera una, eh, pues no sé, como una como una este, almeja, no sé cómo va a entender cómo es esto. Eso chingado. Entonces, ellos lo tienen acomodado, si no mal no recuerdo, de alguna manera eh, donde no se están viendo, donde cada uno de los dos, les, les comento la idea, se está como que está pensando, como que está viendo este tema del existencialismo, qué han hecho con su vida, eh, qué van a hacer. Por ahí me imagino que sí van a tener, yo no creo que la marca vaya a desaparecer, espero que no, pero sí van a tener por ahí un refresh en, eh, en este concepto, o a lo mejor, pues no sé, de hecho hubo un tiempo en el que Kors dejó de hacer eh, el Pau como tal. Que, que hasta donde yo sé es la pieza o el, pues sí, la pieza, la mascota, la. Eh, el personaje como más. Pues más representativo y el que más quieren. O sea, siempre se, salió este Pau con, con tono muy agresivo, con imponiendo. Entonces. Y ya después de ahí, este. Pues el buen noob sale de todo este tema de. Del tema del skate, de, de, del tema que, que viene ahí, como esta colaboración, este patrocinio que tuvo con Vance. Este... Y ya después, como que le dan su propia personalidad también. Está, está muy chido esto. Y la otra, la otra versión, lo único que falta y que traía además, y que este no trae, lo voy a revisar para estar seguro. Pero es el tema del eh, es las uvas, ¿no? Entonces, que por ahí, creo que por ahí leí también que era como la parte de los locks, o sea, justamente del otro personaje. Eh, y bueno, les comentaba, dependiendo de la versión que tú quisieras comprar o cómo querías armar tu tazón, pues es lo que incluía y también el costo aumentaba, ¿no? Entonces, pues nada, pues espero les haya gustado como les comento, ahí en, en el canal de Sneaker Fever tenemos otros reviews que hicimos también con estos mismos personajes eh, y otros que no son tampoco, no son de este universo pero que son de Kors también, los pueden checar y pues bueno, pues nada, pues muchas gracias, espero les guste eh, lamentablemente ya se vendió, no, no, no duró mucho tiempo en la tienda bueno, lamentablemente porque a mí me gustaba mucho y también la gente que luego va, pues es bueno que lo vean aunque no lo compren, pues que lo vean y que lo admiren este, pero bueno, ya se vendió, de hecho nada más me lo están prestando de rápido para, para hacer este review y este unboxing, pero eh, pues ahí hay más piezas de Kors, ahí hay más pagua ahí hay más este, Nook también y tenemos eh, eh, pues parte del universo y de, ese, de esa línea que ha cruzado como estos dos personajes y que se separan y se vuelven a unir y al parecer eh, los van a volver a separar, pero bueno. Eh, pues nada, muchas gracias, nos vemos por acá pronto Sigan al pendiente de, lo, de, de más contenido Hablando al Chile eh, BC Tour, por ahí también eh, Viene toda esta nueva temporada De, de Colorway Este, ¿qué más? Eh, pues nada, pues todo lo que estamos subiendo Por ahí anda eh, No olviden suscribirse darle like, campanita Y todo lo necesario para que estén al pendiente ¿Vale? Yo soy Oscar Uciel Nos vemos muy pronto Y muchas gracias